Saludos a todos y bienvenidos a este video tutorial de cachembe.org, en el cual se va a llevar a cabo la simulación de una sucesión de tres columnas para separar propano, butano y e isobutano. Los datos de alimentación a la columna, número de etapas, piso de alimentación y otros datos necesarios para simular el proceso se muestran en las tablas 1 y 2. Para simplificar el ejercicio, la primera columna ya se ha realizado, voy a explicar cómo se ha hecho y posteriormente se realizarán las dos columnas. Como ya os explicó en videotutoriales anteriores, lo primero que, que hay que realizar es la selección de los componentes y modelo termodinámico. En este caso se selecciona el modelo termodinámico Penn Robinson debido a que es el más adecuado según la bibliografía, pero también se puede utilizar el modelo SRK. Posteriormente se seleccionan los componentes, como ya se realizó en los, en los anteriores videotutoriales, una vez seleccionados los componentes y el modelo termodinámico se selecciona la columna de separación, en este caso, y por último se dibuja la corriente de entrada y se introducen los datos de entrada a la columna. Una vez seleccionado los datos de entrada de la alimentación, el modelo termodinámico y los componentes, se, se pincha dos veces sobre la columna y se empieza a abrir CamSet. Hay que tener cuen en cuenta en CamSet que muchas veces, cuando se abre el programa, esta opción está clic clicada. Por lo tanto, no podemos introducir las propiedades. En este caso, la quitamos y así se pueden utilizar, se pueden introducir las propiedades termodinámicas que se deseen. Primero, en operación, introducimos el número de pisos y el piso de alimentación. Posteriormente, en las propiedades termodinámicas se seleccionan los modelos termodinámicos y para seleccionar los componentes de interacción se realiza pinchando en correlación. A continuación, en presión se selecciona la presión del condensador y la presión tanto inferior como superior y por último se introducen las especificaciones de la columna en este caso vamos a especificar que por la parte de arriba de la columna eh, salga muy poquito isobutano y por la parte de abajo de la columna salga muy poco propano para iniciar el el proceso de iteración en este caso se pone un el flujo de 4 Guardamos los datos. Es muy probable en algunos casos que la simulación no sea correcta debido al número de iteraciones que tiene. Por lo tanto, para para cambiar el número de iteraciones se pincha aquí. Por ejemplo, si tiene 10 iteraciones es posible que no converjan 10 iteraciones. En este caso puesto 300 aleatoriamente. A continuación, como la siguiente columna va a trabajar a una presión inferior que la primera columna, se introduce una válvula en el sistema. Por lo tanto, Pinchando doble clic sobre la válvula, se debe poner la diferencia de presión y la presión de salida. La diferencia de presión en este caso va a ser... Y la presión de salida, que es igual a la entrada de la siguiente columna, es... Una he introducido los datos de la válvula, se dibuja la corriente de salida y se resuelve este pequeño sistema. Se va a ir realizando la resolución de cada sistema para poder conocer la corriente de entrada al siguiente equipo. Ahora se resuelve todo el sistema. Una vez resuelto todo el sistema y ya conociendo la corriente de entrada al siguiente equipo, se introduce otra columna. Hago doble clic sobre ella, luego ya cambiaremos dentro de Kemset de estos datos. Como ya he dicho anteriormente seleccionamos esta opción para poder seleccionar las propiedades. En operación, esta columna, como ya se ha dicho en el enunciado, va a tener 31 pisos y la alimentación va a estar en el piso 16. Las propiedades termodinámicas van a ser igual que en el caso anterior. A continuación se introduce la pérdida de presión, para poder introducir la pérdida de presión en atmósferas como nos indica el enunciado, en este apartado podemos cambiar las unidades para las atmósferas y el condensador va a trabajar a 7,1 atmósfera no va a ser constante por lo tanto 7,2 y la salida va a ser 7,4 por último se introducen las especificaciones de los productos en este caso se desea que la fracción molar del ventano sea cero, y en la zona inferior, la fracción molar del butano inferior a 0,002 a continuación tenemos que definir las condiciones del alimento ¿Sí? ahora unimos la corriente de entrada y dibujamos las dos corrientes A continuación se resuelve esta columna solamente, da un error y posiblemente puede ser por, por la corriente de entrada. Observamos que el error está en la presión del alimento, por lo tanto, Vamos a comprobar los datos. Esta presión es inferior a la deseada, 7 con un atmósfera, por lo tanto cambiamos los datos de pérdida de presión, de que ha habido un error introducirlos. Y la presión de salida. Y ahora calculamos solo esta columna. Ahora sí que se ha terminado de calcular y ya tenemos los datos a la salida: de destilado y el residuo. Por último, simulamos la última columna. Para ello procedemos de la misma forma que anteriormente, seleccionamos, en este caso vamos a separar el butano del isobutano, esta va a ser la columna 3. Hacemos doble clic sobre la columna para introducir, como hemos hecho en la otra columna, los datos. Seleccionamos esta opción. En operación, esta columna va a tener 81 pisos. Y el piso de alimentación va a ser el... 40. Las propiedades termodinámicas van a ser igual que en las otras dos columnas. Y aquí, correlación, sí, a continuación la presión de operación primero vamos a cambiar las unidades ponerlo en pascales y en especificaciones ay, en pascales no en atmósfera y en especificaciones presión condensador Voy a trabajar una presión de 6,60. La presión en la parte de arriba de la columna va a ser 6,7 y en la zona inferior 7,4. Por último, las especificaciones de los productos van a ser que la razón de reflujo va a ser 4,926 y la fracción molar del isobutano va a ser 0,02. Vamos a poner 300. A continuación se une la, la corriente de alimentación se dibuja la corriente de destilado y la corriente de residuo. Una vez introducidas de todas las especificaciones, se resuelve esta columna también. Por último, se debe simular todo el, todo el sistema. Como ya se explicó en videos anteriores, se puede poner una tabla para visualizar los resultados de cada columna. Muchas gracias por su atención. Puedes visitarnos en www.chm.org y si tienes cualquier duda no dudes en consultarnos.